Amigo y amiga de YouTube, hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. No voy a tocar hoy, voy a hacer una pequeña limpieza al otro viejito, al otro piano, al PC de 280. Es un PC de 280, un pianito ya con mucho tiempo. De he hecho, he subido algunos videos al canal en donde utilizo los servicios del 280. Pues ahora les voy a mostrar que tiene algún fallo. Y tenemos que ponerlo a, a funcionar bien. Quitamos esto. Vamos a... ¿eh? Okay. Quitamos la alimentación. Y también el... Quitamos el pedal, quitamos la entrada mini. Porque okay, este no es el señor que vamos a utilizar. Vamos a poner este por acá. Un poquito, y ahora buscamos el otro. Este caballero, vamos a ver cómo es que está, a ver qué es lo que tiene. Ustedes se darán cuenta a qué me estoy refiriendo. Va a ser un poquito de sonido. Esto vamos a, a tratar de hacerlo breve para que no suene tanto. poner el pedal para probarlo. Probar. estamos viendo ahí sucede normalmente porque el piano tiene eh, tiene está sucio internamente o las gomas de contacto están un poquito ya viejas esas gomas de contacto tienen un tiempecito y por eso dan problemas pero les voy a mostrar cómo como yo las vuelvo a la vida, por decir de una manera, por decir algo. Ellas vuelven a la vida porque una vez tú la. le das mantenimiento, vuelven a funcionar. Sabemos entonces que la. nos vamos a concentrar solamente en estas dos octavas. En estas dos y media. en esas octavas para hacer una limpieza. Venga adelante, no voy a hacer nada. porque. Eh, si no está dando problema ahí no voy a ponerme a inventar mucho Voy a hacer que lo dañe ¿eh? si sí, estando bueno vamos a ver esto tiene poco de tornillo porque ha cogido mucha lucha estoy quitando los tornillos dando aquí los más los principales Vamos a ver, vamos a ver. Sigo quitando aquí ese tornillito. Fíjate que es pequeño. Vamos a ver. Veamos. Se mueve un poquito la cámara, el micrófono. Bueno. Estamos haciéndolo para, para que quede bien. Debo advertirles que si tú no tienes la capacidad, o sea, si tú no eres técnico, no eres bueno eh, desarmando cosas, pues mejor te recomiendo que no lo hagas o que a alguien que se que sí pueda hacerlo, porque a veces, a veces nos ponemos y empeoramos el asunto. Me falta un tornillo. Este es un PCR-280, un piano muy viejito de los años 2000, de los años 2000, bien bajito quitamos esa tapa para que quite más fácil y ya terminamos de quitar la parte de las tarjetas que tiene el piano si se fija tienes el módulo principal aquí aquí que está como quien dice el cerebro del piano y esta parte es la del, del midi y de la alimentación entonces eh, Mira, yo estoy grabando ¿y? quiero silencio por favor aquí tenemos entonces el MIDI y la alimentación tenemos las bocinas tenemos donde van las baterías aquí las las la placa de contacto o la tarjeta de, de contacto son varias esto está seccionado vimos que el lado izquierdo como lo volteé era el lado izquierdo el que vamos a trabajar, entonces es de este lado que tengo que trabajar. Este piano tiene unas cuantas reparaciones. Tiene varias reparaciones que yo mismo le he hecho. Eh, porque... Eh, dio Problema es un piano que lo, lo adquirí hace mucho tiempo ya. Tiene más de 10 años conmigo. Y para su tiempo era un gran teclado, Ya no tanto. Pero sí, si alguien quiere aprender a tocar. Es lo mínimo que debe conseguirse si un piano que tenga su sensibilidad, que tenga que coja pedal y que tenga su salida y entrada mide que tú puedes poner en la computadora y si quieres cambiar el sonido, ponerle el sonido de algún software, también puedes hacerlo. Entonces vamos a quitar este tornillo. Vamos a quitar estos tornillos. Quitamos estos tornillos, no sé si se está viendo bien aquí. Bueno. Se ve ahí la cámara un poquito. Aprovecho como son los de adentro. Lo pongo aquí mismo. Lo pego en esa bocinita para que no se me vayan a perder. Y quito este también. Muy sencillo. Muy sencillo. Ahora bien. ¿Qué tenemos aquí? Esto está agarrado. Digamos que esta parte que tiene como una especie de clip. la voy a quitar con este desornillador tiene un clic, subo a ambas esquinas ahí no se lo puedo mostrar pero, creo que tengo un teclado muy parecido aquí. Bueno, este, este es otro teclado de otro piano que estaba reparando hace un tiempo es un poquito diferente la la forma en que las teclas, el mecanismo que tiene, entonces vamos a, a ver, vamos a ver aquí, a ver, ok, quitamos esta parte que pertenece a la tarjeta, quitamos esta otra, normalmente estos bus, así se les llama, tienen un, una numeración es bueno que tengas en cuenta la numeración o la caída que trae esta pieza que hay que hacerle un poquito de aquí, ahí salió y esta por igual vamos quitarlo todas para trabajar más cómodo aquí tenemos los contactos de la del teclado está un poquito viejito, es que el tiempo, imagínate. Mucho lo que ha cogido, mucha la lucha que ha cogido ese pobre tecladito. Entonces, te decía, que es bueno que hagas una marca. Yo no la voy a hacer porque ya me la sé. Pero tiene un número y a veces, eh, normalmente bien, bueno, míralo ahí. No sé si se puede apreciar, parece que no. No se puede apreciar. Pero esto tiene un color siempre, aquí, en el, el cable número uno. Y la tarjeta tiene... Tiene números aquí del 1 al 12, del 1 al 7 y del 1 al 5. Es decir, que siempre que está, que tiene la raya, va hacia el número 1. Ok. Entonces, una vez quitamos eso, procedemos a, a mover estos, estos, unos clips que hay acá. Puedo hacerlo con los dedos o bien puedo apretarlo con el mismo destornillador. Un poquito para allá. Pero yo lo quito desde la esquina acá. Voy desde la esquina. Le voy dando hacia adentro. Aquí. Le doy hacia adentro y luego subo. Lo subo y sale con mucha facilidad. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí puedes ver la placa principal. Los contactos de carbón. Si te fijas, eh, tengo una brochita. Con esa brochita quito un poquito el polvo. Como de este lado no tiene ningún problema, no voy a pasar no voy a pasar por ahí. No voy a hacer que lo dañe estando bueno. Entonces, eh, como yo le doy mantenimiento a las teclas. Miren, esta goma... Esta goma es la goma de contacto. Fíjense cómo se ve. Esta es la goma de contacto. A ver, aquí. Entonces, del lado de adentro tiene esto que usted ve. No sé si se puede apreciar bien, pero tiene un colorcito negro. Ese color negro, que es como una especie de goma, eh, puede conducir cuando se pone en contacto con esta placa, con la parte negra de la placa también. Y entonces normalmente ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya tiene mucho tiempo, esta placa uno tiende a, a pasarle un poquito de, de lápiz. Siempre lo pasa en el mismo, la misma dirección que se ve el.. En la misma dirección que se ve la raya. Porque si lo haces con mucha brutalidad, puedes romper la pista conductora. Entonces, normalmente el problema que tenemos aquí, lo podemos resolver de esta forma, está probado, porque ya lo he hecho muchas veces, fíjate, tú aquí, yo hago que la, la punta se ponga un poquito plana, de cualquier superficie, la rayo un poquito, así, y entonces vengo aquí, fíjate, tiene dos contactos, a ver si puedo mostrarlo bien, estos dos contactos tiene un contacto aquí, de este lado, y otro del otro lado, contactos negros, esos contactos, son los que primero suenan digamos que ese es el primer el primer la primera velocidad por decirlo así del piano, porque es la, la que suena más bajo en la sensibilidad, primero suena esta parte y cuando tú aprietas bastante o más con más velocidad entonces sube esta, esto que tú ves acá esa puntita, a ver si se ve no se logra ver pero bueno, esa puntita entonces esa puntita que está ahí es la que normalmente agarramos y pasamos el lápiz así de esta forma, usted está viendo cómo brilla pasamos el lápiz ahí hasta que entendamos que se ha puesto un poquito pasamos el lápiz, volvemos y lo pasamos en la superficie para que deje como un poquito del rastro ustedes saben que el grafito, el carbón es un conductor entonces él lo que hace es cuando logro hacer eso estoy renovando su el contacto, es como un, una especie de mantenimiento estoy haciendo esto y lo voy a hacer por varios eh, a todos los contactos normalmente los hago a todos porque cuando uno saca los, las gomas a veces le pone la mano al contacto, lo que sea, y ya con eso, si ya está viejita como esta, que lo que manda es comprar una nueva, entonces no funciona. No funciona alguna otra y tiene que, que volver a, a hacer el mismo proceso. Ahora lo estoy haciendo ahí, pero luego tengo que hacer la de afuera. Digamos que la parte que se ve dentro es la parte de la sensibilidad eh, del piano. O sea, son la, la, los dos niveles de sensibilidad que tiene. El bajo y el alto. El que, está, el que choca primero de la placa de contacto. Esa es la velocidad, digamos, es la sensibilidad más, que suena más baja. Y la otra es la que suena más alta que normalmente cuando le damos a mayor velocidad. Inmediatamente es la que, la que choca o hace contacto con la placa. Seguimos haciendo esto. seguimos haciendo estoy casi terminando de esta de esta octava normalmente los juegos de goma están por octava están las 12 notas las 12 notas entonces ya le hice eh, le di el hice mantenimiento por decirlo así en todas las los puntos de adentro de, de ya te dije tienen tenemos puntos Aquí, fíjate este punto de adentro es el que estaba dándole ahora. Ahora le voy a dar a los que están por fuera, hacia los que están por aquí por las esquinas, que es lo primero que suena el piano cuando tú vas, cuando tú le das eh, suave. Ahí estoy, no se ve mucho, pero si tú desarmas tu teclado, te vas a dar cuenta. Oye, a lo mejor puedo tirar una fotografía, quizás para que pueda apreciarlo mejor. Puedes buscarlo por ahí, que eso aparece en todos los lugares. Imágenes de, de las gomas de contacto. Seguimos. Ya esto lo voy a repetir. Quizás tenga que adelantar un poco el video para que no sea tan... Porque esto es lo mismo. Para que no sea tan, tan aburrido, porque estoy haciendo lo mismo. Entonces lo estoy repitiendo. Le vamos a adelantar un poquito el video para que... Okay aquí, aquí. Ah, aquí. como te dije eh, doy un poquito guardo un poquito la punta luego hago esto hago coincidir los dos espacios a ver si puedes verlo ahí a ver que es que esta cámara ahí. ahí miren los dos espacios aquí ahí esas dos rayitas que se ven ahí las junto y ahí mismo le doy Ahí mismo le hago su mantenimiento. Usted dirá, bueno, pero para eso mejor que lo haga otro, compro uno nuevo. Realmente esto es algo ya normal para mí porque... Con mucha frecuencia veo diferentes pianos por dentro, teclados. Y esto es algo normal, algo que se hace con mucha eh, rapidez porque no es una cosa tampoco del otro mundo. Pero como te dije, solo si tienes la capacidad técnica para hacerlo, te recomiendo que lo hagas. Si no, te, te recomiendo que busques ayuda porque si no buscas ayuda probablemente podrías estar estropeando tu teclado y a la vez tener que hacerte de otro. Hay personas que, que reparan cosas y eh, algo común en ellos es que en muchas ocasiones les sobran piezas. Entonces, aquí con este 280 que ya hace rato que dio lo que iba a dar, o sea ya hace rato que, que cumplió con su vida útil pero le estamos alargando la vida cargándosela para que para que no se quede voy a hacer este proceso otra vez no, no, no, no. vamos a seguir trayendo algún vídeo de, de reparación para que los que tengan conocimiento o los que se quieran meter en esta área, con mucho cuidado puedan hacerlo en sus hogares, pero como siempre les digo, no soy responsable del daño que sufra tu instrumento, porque solo vas a asumir ese reto si es real y efectivamente entiendes que tienes el cuidado el cuidado para hacerlo. Bien, si tienes el cuidado no hay problema puedes hacerlo con toda la tranquilidad que requiera esta tarea vamos a ir diversificando algunas cositas relacionadas con, con el canal no solamente nos vamos a limitar a, a dar teorías y, y hacer algún tipo de tutorial sobre canciones, sino que también este tipo de cosas que muchas veces eh, nos ponen entre la espada y la pared, pero si asumimos, se me va la batería. estaba trabajando en batería sin darme cuenta con la computadora por poco y se iba bueno entonces como les seguía diciendo vamos a seguir diversificando el canal, el último video que hicimos fue un video donde traje a un compañero músico de hace mucho tiempo y él nos dejó un tutorial bastante bueno acerca de, de los arpegios Nosotros que estamos acostumbrados, que duramos mucho tiempo tocando en iglesia, pues uno aprende mucho, porque en las iglesias van muchas personas y en ocasiones tienen oportunidades para cantar himnos. Y entonces uno tiene que buscar la manera de, si no he escuchado la canción, escucharla al menos por una vuelta del artista, de quien canta, del laborador, y luego entonces, cuando ya uno tiene la progresión en su mente, porque es lo que hace una persona que toca de oído, tiene la progresión en su mente, la, la, la escucha y ya sabe cuál es la secuencia de acordes que está sonando, que es precisamente lo que yo quiero que tú aprendas en nuestro canal. Por ahí andan muchos canales muy buenos, muy buenos, muy profesionales. El YouTube está lleno de mucho contenido muy bueno para aprenderse una canción, para aprender un ritmo, pero eh, te puedo asegurar que te llenaría de más satisfacción el hecho de que tú puedas por ti mismo escuchar una canción e intentar sacarla. Eso es lo mejor. Entonces, por este lado... Eh, yo creo que ya, vamos a ver, sí, ya, ya llegué a las que están marcadas, de las que no están marcadas solamente me queda esta, y esta no sale completa, entonces yo le voy a dar el lápiz, le voy a poner el lápiz a esta sola aquí, y a las vecinas, para asegurarme de que han quedado perfectas a ver me poniendo sin, sin moverla mucho ya voy a tratar de, de hacerle su mantenimiento ahí puestas porque esta goma tiene la mitad puesta ¿Qué hago yo le doy un poquito vamos a ver si puedo mostrar por ejemplo, esta es la tapita ¿no? yo agarro una una, una, una pieza así guardo un poquito el lápiz para que quede a 90 grados entonces así puedo, hago lo mismo aquí, en forma de círculo, voy poniendo el lápiz en cada goma del centro, en cada punto del centro de, de, la, de la goma de contacto. Y ese lápiz dura mucho tiempo, él dura mucho tiempo, yo no recuerdo la última vez que había desarmado este teclado, eh, porque en una ocasión estuve a punto de tirarlo hasta que consiguiera las gomas pero luego me di cuenta que haciendo esto podía revivirlo un poco hay otra parte que fue lo que le comenté ahorita que también a la, a la tarjeta de contacto se le pasa un poquito de lápiz pero ya veo que tiene ahí suficiente no es necesario que lo haga ahora pero igual siempre hay que tener cuidado porque si pasas el lápiz y lo haces eh, muy rápido con mucha presión podrías estar dañando la pista, la pista es las la líneas de contacto de las gomas con la placa, de las gomas con, con la placa exacto y placa o tarjeta y entonces ok, ahora vamos a proceder, bueno, ya hicimos todo eso Proceder a taparla, normalmente yo utilizo alcohol y un sopo si veo algo que está por ahí eh, sucio o utilizo un poquito de, de limpiador electrónico, pero ahora no ha sido necesario utilizar ninguno de esos productos. Y ponemos, venimos, levantamos un poquito el teclado para que me aseguro de que no haya ninguna ninguna basura encima del teclado ¿Mm? me aseguro de eso y también me fijo de que las las gomas están totalmente planas tanto la de adentro como la parte de afuera y ya después que hago eso pongo mi placa como entra la placa tiene unos unos como una especie de remaches aquí, a ver si pueden, bueno, no podrán verlo, pero bueno, por aquí, acá. Yo la entro hacia atrás y luego bajo a los clips. Ya cuando me haga de una cámara que me ayude un poquito mejor, podrán ver con mayor facilidad esto. Y ahí me seguro. Escuchenlo como suena. Eso es cada clip. Todos esos cables que ustedes ven ahí. Eh, eran teclas que no sonaban, no sonaban, entonces eh, esas pistas, no lo van a ver ahora, pero si lo pongo un poquito más cerca pueden verlo, ahí se ven unos cablecillos, vamos a ver, ahí se ven unos cablecillos, esos cables de muchos colores, ahí están, esos cables eh, los puse cuando adquirí el teclado, yo lo compré a un amigo, y como yo reparo, digamos que esta es una de mis áreas profesionales, reparo instrumentos, entonces eh, lo compré así, muy barato fue. Pero ya de allá para acá ha caído mucha agua, creo que fue como en el 2007, algo así. Procedo a poner los tornillos que quité, que quité de acá. Recuerden que lo puse en el imán. Es bueno siempre tener un imán al lado para asegurarse de que todo está en orden, de que no se te pierde ningún tornillo. Ahí está. Vamos a poner los buses de contacto otra vez. Están, como les dije ahorita, un poquito feitos, pero ellos todavía funcionan perfectamente ahí. ¿Qué podemos hacer ahí? Quizás ponerle un poquito de soldadura para que eh, esté más. Vamos a ponerle un poco de soldadura ahí. Vamos a poner un poco de soldadura en esos pines para que sea más fácil ponerlos. Un poquito de soldadura o un pequeño soldador. de... La potencia no a acá Vamos a conectar aquí tenemos el soldador ¿Qué es lo que pasa que esas esas estos estas hebras de acá deben estar eh, bien ajustaditas que no estén así de su cuenta entonces yo voy a poner un poco de soldadura para llevarla a que estén unificadas. De hecho, las que trae vienen soldadas, pero cuando uno los utiliza mucho, lo quita y lo pone, lo ha puesto y lo ha quitado mucho, con el tiempo tienden a deteriorarse. Entonces, estoy calentando el soldador, eh, probablemente tú no tengas que hacer esto, pero. Ahora lo que es necesario, porque si quiero que quede bien, debo asegurarme de que esto está. Ahora voy a tomar un poquito de estaño, donde lo tengo. A ver, ya utilizando. Dios de pactos, que guardas tus promesas. me encuentro el estaño acá, voy a buscarlo en otro lugar. No sé si me Dios de pactos, que guardas tus promesas. Confío. Ok, aquí está. Aquí está el estaño. Cuando el cable está viejo, eh, utilizo un poquito de de esta crema, ¿no? Esta pasta de soldar, porque ayuda mucho a que brille. Vamos a poner un poquito de estaño, parece que está cayendo un poco de agua, un poquito ahí. Poquito ahí. Poquito ahí. Y listo. Esto era solamente para asegurarme que está en condiciones. ¿Por qué duró más? Porque lo estoy haciendo en tiempo real. Ya ahorita adelanté algo, pero esto lo estoy haciendo en tiempo real entonces agarramos los conectores como ahorita sacamos un poquito la parte de conexión vamos ahora a proceder a ponerlo recuerden lo que le dije del color que lleva el cable el que está pintado normalmente es el número 1 entonces ubicamos que quede exactamente como lo quitamos qué puede suceder si lo ponemos al revés Puede que las teclas se te disloquen y tengas una octava sonándote alta donde debería sonar baja y viceversa. Hasta ahora es lo que me ha sucedido cuando por, por accidente eh, me ha pasado. para abajo, puse cada uno en su lugar, me aseguro de que entre completo, una vez entre entonces hago presión para que el contacto se haga perfecto, este todavía estaba bien no hubo necesidad de ponerle estaño, este viene con su caída también, su caída es que cae el uno donde va y de en adelante los demás salen automáticos. Tratamos de que estén los cables bien paralelitos, paralelos. Para lograr que entre sin inconvenientes como entró ahí. Aquí por igual... sacamos nos aseguramos de que esté bien paralelo y que cada cada cable sea introducido en Este tendrón que vamos a hacer ahora, ahora como ya lo pusimos, vamos a tomar la fuente de alimentación y vamos a conectar el instrumento. Vamos a conectar, vamos a encender. asegurarnos de que queda perfecto, ponemos la tapa, eh, voy a desconectarlo y ya el piano ahí debe estar en perfectas condiciones, ponemos la tapa, bueno y como puedes ver este es el resultado de la limpieza que hemos hecho a nuestro teclado, PSR280 de la Yamaha. Finalmente vemos que están funcionando todas las teclas. Hicimos una escala cromática en todas las octavas y vimos que nuestro re, bueno nuestro mi bemol, tenía problema y el la también está funcionando, poquito, mucho, o sea que funciona la sensibilidad y así sucesivamente, vamos a ver, vamos a tocar algo, aunque dijimos al principio que no íbamos a tocar nada ya no era de tocar el video, pero me tienda un poquito. Vamos a poner un poquito de... Eh, gracias por ver el video hasta el final. Te pido que te suscribas a nuestro canal, que le des like... Que compartas la información y que siempre te des cita por acá, por nuestro canal. Aquí encontrarás muchas cosas buenas para tu aprendizaje de piano. Y también ahora con nuestra nueva sección de... Eh, aunque poquito a poquito, pero hacemos una sección cada vez que podamos de, de preparación o de programación de algún tipo de teclado. Muchas gracias por tu atención. Así que... Muchas gracias por ver mis videos. Te pido que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que compartas tu contenido. Que si te gusta el contenido que le des like. Soy Orlando Maldonado y esto es aprende a tocar el piano de oído fácil y rápido. Pero recuerda, nunca será tan fácil aprender. ¿no? Nunca será tan rápido. Hay que practicar, hay que trabajar. Así que nos vemos en una próxima y gracias por tu atención. Un saludo.